bueno, ya estamos arriba de la cuesta del cementerio que es el lugar donde hemos hecho muchísimas series corriendo y en bici de las dos maneras casi diría que en bici he hecho más aquí vale bueno, volvemos a subir pero porque vierais un poco la parte de arriba está inclinada un poco menos, la parte de abajo inclina un poco más. Damos la vuelta a la rotonda y, y volvemos para arriba. Pues nada, era. Son unos 40 positivos. Sí, unos 400 metros. 400 de largo y unos 40 positivos. Aproximadamente. <coughs> Venga, vamos para arriba. Si me veis un poquillo así medio toser, es que estoy convaleciente, pero bueno, ya estoy. ya salí ayer, poquito, voy a salir otro poco, así que <ríe> recuperando que hemos estado con un gripazo fuertecillo. No corre nada de aire, cauno. la hostia, nada de aire, tíos, pero nada mira que mira que bici un bici. eh. Bici, si nota algo más, pero. Bueno. Ah. Pues este es el cementerio donde algún día donde algún día estaré. <ríe> Qué positivo que soy, eh. Hay que es positivo. Aquí algún día estaremos aquí. Es lo que hay. Lo he dicho ya alguna vez cuando venía corriendo. Es lo que hay. Aquí tenemos cementerio del pueblo. Salida por la otra puerta. Ah, bueno, pues bueno, sí, vamos a ver si viéramos jabalís aquí a la derecha, que a veces hay. En el campo, a veces no es tan sencillo verlos, pero a ver, vamos a echar un ojo de momento no se ven bueno pues nada, hoy unos 20, 25 kilómetros, algo así creo que haré en principio tengo algo más de tiempo que ayer, que iba un poco escopeteado y ya está Difícil saber cómo grabar con el arnés Porque lo mismo te graba mucho esto Y poco el campo Pero bueno, le he dado más ángulo Entonces no lo tocaré ¿Por qué le he puesto más angular a la cámara? A ver hubiera si agujado ahí No se sé llega a ver el campillo Aquí una máquina O sea que si está la máquina no... Estaba arando o algo ah. Nada, nada Esta máquina Arando O rompiendo un poco la tierra Picándola un poquito Porque está todo secal sec O se secarral todo a ver si puedo desde el otro lado desde el otro lado lo grabaremos hoy los tacos esto es lo que tiene la bici de montaña que en asfalto se oyen los tacos a ver, venga, vamos a girar aquí a ver si lo veis. Bueno, vale, pues a veces están aquí los jabalíes, pero, pero por lógica, con la máquina, pues no. La máquina la tenemos ahí, a veces están allí, pero bueno, hoy no Hoy no es el día, ¿vale? Pues está, está arando un poco, por lo que veo, arando un poquito. Suena ahí en las piedras, en los terrones, le está picando un poco la, la tierra, un poquito. Pues venga, no está, ¿veis que está nublado? Que es lo bueno que tenemos hoy, que está nublado <coughs> Dentro de lo que cabe ah, Venga a ver si esto está grabando ¡Sí, está grabando! Ah. Aquí hacemos una atrochada una trochada hay ¿eh? un camino bajo. bueno, es que no puedo llevando el arnés no puedo enfocar no puedo enfocar no es como ni siquiera llevándolo la cabeza que en la cabeza pues puede girar la cabeza pero aquí como gira el cuerpo seguir la bici vamos a ver Así ah. Bueno Pues aire puro Aquí ya corre un poco más de aire ¿Os acordáis una grabación que hice que hacía la hostia de aire? Pues era aquí Era ahí Grabé ahí, no, hacía el aire por todas partes Me escondí un poco ahí debajo de los árboles Para intentar que no saliera mucho el aire Grabado pero bueno, bueno, hacía mira, Leroy Merlino tenemos allí que allí a veces donde no voy a comprar allí se ve la esquinita, allá la punta pero bueno, pues nos bajamos por la pistita esta que luego se complica un poquito un momento y luego ya pasa a ser como carretera y ya, y ya nos ponemos en la rutilla de siempre ¿vale? pues venga <risa> aquí que aquí no frenas aquí no me da frenar ahí con te contar cómo bajes así así te comes el camino y... Eso por la izquierda, ¿eh? No, por, por avisar, <ríe> Me quedan medio enganchado Bueno, no a ver cómo está la laguna. Si puedo, que el otro día intenté y había gente, y por no hacer ruido, hoy parece que no hay nadie. Ah. Muy seca, le pasé un día y está muy seca, una pena, pero, pero bueno, queda algo de agua. Mira, tenemos hinojos, hinojitos, que bueno. Para comer, para comer, para emergencia y aquí tenemos más aquí están. que alguien los ha cortado pero ¿eh? esto te puedes hacer una sopa un guisado de hinojos bueno ahí tenemos un montón más vamos a focar para abajo ahí tenemos un montón más a ver si vemos por aquí se ve bueno, como ahora tampoco se ve ningún pájaro ahí que digas que lo voy a asustar bueno, pues ahí tenemos la laguna bueno, hay agua, hay agua ha bajado mucho, pero bueno, pero hay pues venga, seguimos me saco la cámara para no perder tiempo diciendo como que, que me he parado, te has parado, venga, montate y pedalea está diciendo GPS <tose> Acá está en una subidita, tenemos siempre chiquitilla. Vaquitas. ¿Hola? perdido un perro? No, vale, vale. ¿Eh? Vale, no, no, sí. Si... Pero bueno, si lo viera o algo, pero... ¿Qué se ha perdido por esta zona? Estamos en Paredes y ahí el río, también el río con ghost, Sí. a veces está en Mollet, a veces está arriba. Ah, vale, digamos que él va suelto, pero no ha vuelto. Sí. Ya entiendo, ya entiendo. Y es un pastor, venga. Es un pastor que no ha perdido la pocheca. Sí. Vale. Esa es un poco salvaje. Ya, ya, bueno. Si tiene un año, pues, está a lo mejor estar así, conociendo sitios o lo que sea. Ya, ya. Bueno, mucha suerte, Gracias. Adiós. Bueno, pues aquí tenemos las las vaquitas. Bueno, más o menos, ¿eh? Yo creo que ahí las tenéis. Grabación ¿Eh? rápida. Vámonos a dar la vuelta. Y seguimos. aquí a pasar andando ya estamos a ver el camino para donde tira Aquí haremos unos 18 kilómetros, serían este punto, un poquito más adelante, serían unos 18. bueno, ya están poniendo las cañas de, la, de las alubias, de las monchetas. mocheta de maíz pero bueno muy seco pero bueno más o menos van teniendo algo algún año hemos comido mazorca de maíz de aquí alguna eh una mazorca antes de esto, vamos nos la hemos robado ¿eh? que coger una mazorquita Lang um, Ghana, podríamos hacerle una llamada al Toni Capilla que vive bueno, relativamente cerca de esta zona <ríe> Toni, ¿dónde estás? tío, Tenga, que paso a verte pero bueno, no no creo, pero para lo mismo ahora hago una pero pues es que, ¿qué me voy a entretener? no creo que pueda tampoco pero es que me voy a entretener y se me va a ir de madre el tiempo. Ahora lo pensaremos. A ver qué hora es. Son las... A ver. Son las 8 y 20. 8 y 20. A ver voy a hacerle una... voy a mandarle un whatsapp vamos a mandarle un whatsapp amigo Tony Uah. vamos a mandarle un whatsapp a ver bueno no se va a ver, pero a ver si... Si el móvil se quiere desbloquear Que esto no siempre es cierta Porque a veces ve como Ve como que está tapada la, la pantalla Y entonces dice No, no, no me desbloquea. A ver si quiere Si no lo tendré que sacar ¿Ves? Mm, ahí está ¿Ves? Eso a veces Ahora Ahora, ¿ves? Ya está, ya lo tenemos Ya lo tenemos a ver, que no se vean los nombres. Que si no se ve todo, vamos a buscar al Tony. Aquí lo tenemos. ¿Estás por casa? A ver si lo veis, son las 8 y 20. ¿Estás por casa? ¿Lo veis? No sé si lo veis o hace brillos. Es lo que me gusta de este aparato, que rápido tienes el móvil disponible. Estoy con la bici cerca. Bueno, ha quedado escrito, sí. Bueno, dejamos así y vamos a ver si, si lo ve. Si lo ve y me dice algo. Vamos a ir haciendo camino porque aquí vamos hacia, hacia donde él vive. Entonces para no perder tiempo vamos, vamos siguiendo ruta ya de momento. Me he el frontalito este El frontalito, el, bueno, la linterna de la bici Bueno, el frontalito son 1800 lúmenes Tampoco es un frontalito Pero Por si acaso, digo La idea es volver de día, pero Digo, a ver si se me va a complicar la cosa Que todo puede ser A ver si me contesta. Si me contesta, tengo dos caminos: el lento y el rápido. Pero bueno, yo creo que coger el lento, pero. haciendo mientras a ver si me ha contestado a ver. que el desbloqueo este está por culo ¿eh? ahora ahora nada no, ni lo ha visto ni lo ha visto ni ha visto estás estoy con la vid cerca no la ha visto así que de momento De no entro nada. Yo. tenemos un, un rebaño de, vaca, de ovejas, aquí en este lado, en un, un payés, ¿eh? estas ovejas las veo yo muchas veces, cuando están pastando y eso, y saludo al hombre, ¿eh? el hombre ya me conoce, nos saludamos, el pastor y yo, a veces, Me dejo está sentado, comiéndose un bocata, buena vida, ¿eh? también, razonablemente también está bien, ¿eh? también te lo digo tranquilo tiene sus cosas malas pues como todos los trabajos pero también está tranquilo me pasa el día por ahí dando vueltas Aquí vengo yo con mi madre muchas veces. Yo, mi hermano, venimos con mi madre aquí a, a pasear un poco con ella. Está un ratito con ella. Es un muy, muy buen sitio. Un sitio fabuloso. No es bueno, es fabuloso. Fabuloso. Es la palabra. Un sitio bonito, con sombra. Eh, con yo he donde de pasear un poquito tranquilo que no pasan coches tampoco por la pista tampoco pasan coches prácticamente nunca tengo donde aguantar esto la cámara así que estamos montando esto con los dientes ya está bueno, un trozo grande, ¿eh? llevo uno y otro, bueno, vale, lo llevamos aquí aquí en el, la mochilita en el bolsillito va muy bien ¿eh? el cacharro ya queda mal, sí, queda mal sí, queda mal, bueno, queda mal ¿eh? vale, pues muy bien pero va de coña pues me embrillo he los trozos ahora me como uno y yo creo casi, bueno, a la vuelta por, por vicio por vicio, no porque lo necesites pero sí por vicio por vicio te lo comes bici se gasta muy poquito comparado a correr he salido y ahora llevamos 11 12,3 12,3 12,3 kilómetros y, y lo único que hemos gastado es un poco de trago isotónica y ya está Bueno, pues el Tony no ha contestado, ni siquiera lo ha visto, ¿eh? O sea que estará trabajando, lo que sea. Así que, pues nada, seguimos solitos. Vamos a hacer nada, un poquillo más para allá. Dos, dos kilómetros o tres más. Y ya nos damos la vuelta, que serán 15, uy, 30. Demasiado los veo. Damos 12, 3, 15, 15, 30. Bueno, va, pues venga, vamos a hacer 30. Voy a, a, a ya grabar poco y solo faina, ¿sabes? Perfeina, ¿vale? Venga, seguimos Venga, que ya notamos la vuelta Unos 15 y medio por ahí Un poco de subidilla Y bueno, me ha contestado el Tony y me ha dicho que estaba Pero bueno, que no sé si grabaremos algo o no pero ahora intentaré a ver si lo puedo ver aquí ya llané un poco no es que sea llano, pero bueno le he dicho que tardo 10 minutos yo creo que más o menos ahora voy a hacer los 15,5 justo ahora doy una vuelta a la vuelta rotonda esa ahí y para abajo ¿Me espera el coche o pasa? Me espera. Venga, vuelta a la rotonda. Voy a meter el grande. Que lleva el plato pequeño. Bueno, a ver qué... Ah, no puedo mirar. Si no, voy a estrellar. Venga, ya llevamos todo. Plato grande, piñón pequeño... un stop y sí, no se puede correr mucho en este lado está bajada hay que ir despacito. Kilian, Kilian ¿Qué pasa, guapo? ¡Ay, qué guapo! ¿Qué es mi niña? Sonríe, Kilian No vayas a ladrarle a la nena que se asusta La nena no, que se asusta Kilian, sonríe, ¿eh? ¡Ay, mi sí. niño! Sí, sonríe no le cámara? ¡Ay, qué cosita muy bonita! Bueno, pues... Aquí tenemos al, al Tony. Eh... <risa> que bueno, ya había dicho, digo, voy a ver si lo puedo ver y si ha, ha, se acercamos en un momentito. ¿vale? Pues ya está, estamos, llevamos aquí un rato de chachara, ya hemos quedado que saldremos con la bici algún día. Vinchegar y, y Pogachar. Vinchegar, sí. <risa> y Pogachar, sí, sobre todo claro. Pogachar, ¿sabes? Pero, sobre todo Pogachar. ¿Esta era la tirada? Es ¿Tirada? Cierta retirada. ¿Cómo cierta retirada? ¿Te, te pareces? ¿Sí? No, no. Ah, yo iba a decir, digo, no, hombre, no, si ellos esos son gente joven. qué va. Bueno, pues venga, no, no entretenemos más. Eh, ahora grabaré un poco la vuelta, que ya será medio, un poco de noche y no, no se ve igual la estabilización. Y ya está, venga, seguimos charlando por aquí. Venga, hasta luego. Sí. bueno, últimas grabaciones que se está haciendo de noche a ver, voy a subir el voy a subir el foco espérate voy a poner el foco posición un poco de potencia que veamos Bueno, sí, más o menos. Mosquitos, madre mía. Menos mal que llevamos las gafas. Chicos, aquí lo dejamos. Hasta la próxima. Hasta luego.